Gran parte del mérito o de las expectativas depositadas en estos productos era el que darían acceso a, a un tipo de inversor que podrían ser institucionales o quizá también eh, inversores eh, no institucionales, pero que hasta ahora se habían quedado un poco al margen de la inversión en, en Bitcoin eh, o en criptomonedas, eh, de atreverse finalmente a dar el paso y por tanto habría unos lujos. Eh, nuevos de capital en los mercados de criptodivisas y digamos eh, un paso adicional en su eh, aceptación ¿no? por, por toda la comunidad inversora y, y yo creo que, que hay 100% y, y estoy plenamente de acuerdo en que probablemente ese sea el mayor mérito o la mayor contribución que estos fondos eh, puedan, puedan hacer estos nuevos productos en particular el, el primero de ProShares con, con la estrategia de futuros pues al final es, es eh, extraño, ¿no? Porque al final lo que está haciendo es un ETF sobre un futuro, sobre un activo, en este caso un Bitcoin, por lo que tanto eh, lo que ETF en origen intenta hacer, que es disminuir el riesgo, diversificar, aquí en realidad está acumulando una estructura que, que debería tener todo el riesgo del Bitcoin, más el riesgo, del derivado, que es el futuro, más después el riesgo, que es bajo, lógicamente, pero bueno, del emisor de, de ese ETF, ¿no? entonces eh, y todo eso, además, con una estructura de futuros que, eh, según algunas estimaciones, podría tener una, un, una fricción y, por tanto, una pérdida de rentabilidad para el cliente de entre un 5 y un 10% anual sobre el subyacente, sobre lo que haga Bitcoin. Eh, yo creo que, que tiene que tener el inversor muy claro eh, si son para él o no. O sea, si, él, si, si el inversor tiene una limitación para poder invertir en, en Bitcoin directamente... Eh, que hoy en día es muy sencillo, sinceramente, ¿no? Eh, pues si tiene una limitación y solo puede hacerlo a través de este vehículo, bueno, pues puede ser una, una, una alternativa, ¿no? Pero, pero en cualquier caso, para un inversor que no tenga esa limitación, resulta, eh, al menos desde mi punto de vista, mucho más eh, atractivo y eficiente, desde un punto de vista de rentabilidad, el invertir directamente en el activo. Sigue habiendo restricciones, ¿no? Hay, hay fondos, hay, yo creo que hay... Es muy importante que el inversor haga los deberes porque en, muchas, en muchos casos nos encontramos fondos que aprovechando en cierto modo el, el interés que hay en las criptomonedas, pues eh, digamos, eh, utilizan ese eh, atractivo para darle pues un eh, posicionar su fondo de esa forma. Por ejemplo, nos encontramos con muchos fondos de, de blockchain, ¿no? de tecnología uh -huh. blockchain, que muchas veces algunos inversores, y he tenido estas conversaciones, los confunden con eh, Bitcoin, claro. o, o pueden pensar que va a estar directamente siguiendo el precio de Bitcoin o muy eh, re, directamente relacionado y son fondos completamente distintos por supuesto pueden compartir la tecnología blockchain que está detrás de Bitcoin pues las empresas en las que invierten eso, pero el fondo la, la, puede haber por supuesto cierta correlación entre el precio el interés de las criptomonedas y lo que hagan es las empresas que contenga ese fondo pero no tiene por qué o sea realmente es un fondo completamente distinto y yo creo que las, las entidades eh, las que has mencionado y nosotros también nos vemos obligados, hay mucho interés, eh, los clientes preguntan, los clientes quieren tener parte de sus carteras con cierta exposición y, y por tanto lo que yo creo que, que cada uno de los actores y entidades están explorando es eh, con, con qué productos o cuál es la mejor forma de canalizar ese interés y ese ahorro. ¿no? Las entidades eh, que mencionabas y, y muchas otras van probando eh, cuál es la forma en la que están cómodas también los reguladores y también desde un punto de vista con todas las garantías de poder dar eh, de, eh, respuesta a la demanda de sus clientes y por tanto, bueno, yo creo que debemos estar todavía preparados para seguir escuchando, bueno, o seguir viendo eh, pasos que vayan dando las entidades poco a poco, es un proceso que seguirá durando años.